Tenemos a Arismendi la Antigua, quien está desde la Provincial de Salud de la Provincia de Duarte. Buenos días, Arismendi. ¿Qué tenemos por ahí? Del de el director de dicha entidad. Doctor. Doctor. Eh, etapa del COVID-19 en la provincia de Duarte, ¿cómo se encuentra? ¿Moderado? ¿Controlado? Mira, En el de... día de hoy, la ocupación de Cama COVID ha subido porque tenemos un 70% de ocupación Cama COVID. De ese 70%, un 25 a 30% corresponde a las demás provincias cercanas: Nahua, eh, Cotuí y, y la provincia de Salcedo. Con respecto a los fallecidos, tuvimos cuatro fallecidos. Eh, Cuatro fallecidos en el día de ayer, de los cuales tres están positivos al COVID-19. Eh, dos de aquí de San Francisco de Macorís y uno de la provincia de Hermanas Mirabal. ¿Cuántos, ¿Cuántos muertes suman en total de la provincia de con Bueno, con exactitud con no te puedo decir al día de hoy, porque el ministerio maneja sus cifras allá arriba y nosotros manejamos el día a día. Nosotros nos comprometemos con decir diariamente cuántos han fallecido. El, el, el, la, aquí en. En la provincia de Duarte, con estas medidas, nueva medida que ha adoptado el presidente de la desescalonada del horario de toque de queda, ¿entiende usted que esto no pueda agravar más la situación? No, yo lo que entiendo es que las personas deben ocuparse por vacunarse, y así como anuncia el señor presidente, que a medida que vayan subiendo el número de vacunados, van a ser, van a, a, a las la medidas van a ir disminuyendo. Debemos vacunarnos. A nosotros nos faltan para llegar a un 70%. Nos faltan aproximadamente 100 mil personas por vacunar. ¿Qué porcentaje tenemos hasta el momento? Más, más o menos. Mira, eh, si vemos números en base a las proyecciones y a las metas que nos han pedido de, de allá arriba y sin haber hecho un cruce del padrón electoral con las personas que hemos vacunado, nosotros vacunas puestas tenemos 265 mil vacunas puestas. Pero recuerden que cada persona hay que ponerle dos vacunas. ...significa que del medio millón de vacunas que hay que poner... ...nosotros ando, andamos rodando ahora mismo del 54 al 55% del padrón electoral. Ahora debemos recordar que hay un gran número de personas de aquí... ...que están empadronados, que viven en Estados Unidos... ...que están en Bávaro trabajando y en otras partes del país... ...están todos que quizás se han vacunado para allá. Por eso estamos en la espera del cruce del padrón electoral... ...con todos los vacunados y así tener con certeza... Cuántos llevamos, cuántos nos faltan por vacunar y con la carita en la mano poder caerle atrás a las personas que faltan. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Luis Rosario, quien es el director provincial de salud en esta provincia de Duarte. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Gracias, Vladimir, por la información y vamos a una pausa al regreso. Más contenido. Este es su programa de mañana. No ya, se muevan. Ya ese chico paló, el doctor, ya no dice la cifra.